muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es en como eh, Yo sigo con la instalación y configuración de Ubuntu Server 16.04 eh, Yo ya tengo corriendo mi máquina virtual ¿verdad? Y ahorita lo que vamos a hacer es que voy a entrar a, a ella vía SSH ¿no? Para poder administrarla El usuario como ya sabemos es Bjommer en 192.168.56.101 Lo hacemos que nos logueamos la clave que ya sabemos, okay, una vez que ya entremos está correcto entonces lo primero que, que vamos a hacer el primer paso, porque ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a instalar este Ruby y vamos a instalar Rails y vamos a instalar Puma para poder eh, por fin hacer una prueba inicial acerca de un proyecto eh, con Rails okay. eh, vamos a seguir las instrucciones de, de un archivo que he preparado que tengo por aquí ese archivo eh, nos va a servir para hacer la configuración paso a paso de, de, de ruby y de rails en, el, en nuestra máquina virtual entonces lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a copiar este comando ¿verdad? que es la instalación de las dependencias que necesita ruby para poder eh, trabajar la pegamos acá ¿verdad? y lo que hacemos es que le damos enter una vez que le damos enter, él va a verificar, son aproximadamente 240 megas de descarga, y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dar Y, mayúscula. Le damos enter y él de manera automática, lo que va a hacer es que va a comenzar el proceso de instalación de eh, todas las dependencias que, que necesita eh, nuestro Ruby y nuestro Rails para poder eh, desarrollar nuestras aplicaciones eh, utilizando ese framework fíjense yo ya tengo corriendo este este um, comando en otra terminal que tengo aquí abierta fíjense está descargando como es bastante tiempo pues eh, preferí hacer, ir adelantando esto eh, ahí está instalando todas las dependencias un cuarenta, en un 45% la, las conexiones están eh, bastante bastante lentas entonces este, tenemos que tener paciencia y, e ir siguiendo las instrucciones que nosotros tenemos allí si en un momento dado nosotros corremos este comando y nos llega a generar algún error de lo que de, de, de bloqueo del archivo este de instalación de configuración entonces lo que hacemos es que vamos a correr este comando es que vamos a eliminar un archivo que está bloqueado eh, por, por, por algún proceso en el sistema, pero eso no, no tiene eh, ningún, ningún rollo, ningún problema y eh, lo corremos y borramos el archivo otra cosa que vamos a hacer es que teníamos un errorcito ¿verdad? de los locales que teníamos un problemita con los locales eh, que es decir, la configuración de nuestro teclado, la configuración de nuestro idioma dentro de nuestro servidor, entonces lo que hacemos es que lo vamos a arreglar con estos tres comandos que nosotros tenemos aquí acercar esto lo vamos a acercar ok entonces lo que hacemos es que nos copiamos estos comandos los pegamos aquí ¿verdad? le decimos que vamos a generar vamos a generar unos locales que son ingles estados unidos con la codificación utf8 nos va a pedir la clave itálica Va a generar los locales. Luego vamos a actualizar los locales con la misma configuración. y Este comando lo vamos a correr dos veces. Ok, por si acaso, porque me ha generado errores algunas otras veces cuando lo corro una sola vez. Y luego vamos a llamar este el reconfigurador de los locales. Una vez que él cargue, le digo ok, seleccionamos ok aquí con tabulador nosotros podemos navegar verdad vamos a pararnos aquí donde dice ok ya, se, ya está seleccionado inglés UTF-8 luego le damos ok le damos enter y él va a hacer la configuración automática de los locales una vez que tengamos eh, los locales configurados ya no deberíamos tener esos warnings que nos aparecían a veces acerca de, de algún error que teníamos con la configuración de nuestros locales eh, yo lo que voy a hacer ahorita es que, fíjense, va ahí al 51%, yo voy a parar el video un momento Para eh, luego proseguir con la, con la instalación eh, de, nuestro, de nuestro Ruby, Rails y Puma Entonces muchachos, nos vemos en un ratico Ok muchachos entonces este ya la ya se descargaron todos los paquetes y se instalaron todas las dependencias que necesitamos para eh, instalar eh, Ruby y Rails en nuestro en nuestra máquina virtual entonces este video es bastante corto sin embargo eh, lo que vamos a hacer en el siguiente es realizar una instalación eh, de nuestro Ruby Rails y Puma en, en el servidor de Ubuntu Server 14.04 los espero en el siguiente video muchísimas gracias